Más allá de estereotipos, me reconozco como un ser pleno de amor y esta energía del amor que soy vibra dentro de mí. como la luz que devuelve la esperanza, como el alimento que nutre la esencia, como la fuerza que sostiene el hilo de la vida, y despierta mi conexión filial con cada ser en el mundo, todos unidos por el sutil lazo del amor espiritual, amor misericordia y compasivo, pleno de aceptación, respeto, cooperación, conecto con la fuente universal constante de amor puro y poderoso. experimento su energía única que como una fuerza vital y unificadora repara las grietas del corazón para sanarlo y me inspira a volverme así una fuente de amor espiritual que trae frescor y alivio con tan solo una mirada.